Y eso nosotros debemos de, debemos de empezar a practicar en nuestro país. Un hecho no puede ser superado por otro hecho cada semana, como estamos acostumbrados últimamente en la vida, en la cotidianidad de nuestra República Dominicana. Tenemos más de 10 años de que un escándalo tumba otro escándalo, que una situación tumba otra situación, que los medios de comunicación, como nosotros nos encargamos de hacerlo noticia. De hacerlo espectacular, las redes lo distorsionan o lo arreglan o lo ponen bien, como quiera porque también las redes sociales tienen... Eh, nosotros estamos en las redes sociales hay mucho, muchas personas que están en las redes sociales y hablan con propiedad y hablan con la información, con, son veraces las enfermedades, la información, los análisis son concienzudos, pero también la, la, la, las redes sociales es una impronta, impronta de, de información donde la, la noticia puede ser terriblesada, la noticia puede ser, eh, la información puede ser real o no. Solo eh, la espectacularidad, la, el, el, el, lo, el morbo que crea este, esta noticia es lo más importante y eso es lo que vemos que prima en las redes sociales. Pero eh, es, el, el, el, el régimen de consecuencias debe de ser en nuestro país eh, ya eh, un hecho y que, y bueno, se han dado un poquito de aliento de, de, de, ese, de ese sistema con, con la llegada del nuevo gobierno y esperamos que se mantenga que no sea una impronta que no sea una, una cosa de darle, de darle like y de darle, eh, mantenerse en, en, la, en, el, en el fervor sino en, la, en tener un gobierno con planificación y con no da patada por ahora como diría nuestro amigo Ariel Núñez sino que eh, las cosas se hagan eh, de manera planificada y como orden. En el caso de, de referirnos al caso de los Estados Unidos, vemos como un presidente ya va para su segundo enjuiciamiento por, por la Cámara Alta, por, lo, por los senadores y los diputados, ya que por primera vez en, en, en, en ese país un, un gobernante, un, gobierno, un presidente arenga eh, personas, incita a personas para que asalten un, un edificio sagrado, una, un, una institución sagrada en el, y, lo, y que la protege la constitución de, la, del, de los Estados Unidos como es el Capitolio, ya eh, se anuncia un, un juicio político a este, no solo para destituirlo, eh, porque ya él perdió las elecciones, sino para que no tenga ningún tipo de de manifestación política a partir de ahí, o sea, que desaparezca de la faz de la política norteamericana y quede en, en, el, en, el, en, el, en el, la historia norteamericana como el único presidente que fue un juiciado dos veces y el único presidente que de una manera u otra eh, asaltó como si fuese un terrorismo doméstico, el Capitolio. Eso se llama régimen de consecuencia. Y así es que debemos crecer. Las cosas no se pueden dejar a, eh, sustituir un escándalo con otro, sino la compensación que tiene la ciudadanía es ver que eso se lleve a un, a un punto final y, se, y que el culpable sea castigado y el que sea inocente sea exarcido. Yo creo que eh, es una materia a estudiar, es una materia... Eh, que debemos de tratar de sacar por lo menos llevarlo llevarla a extraordinario en estos primeros momentos, porque todo es una evolución, todo es una, eh, un avance paso a paso, porque eso no se no lo vamos a lograr sin antes sanear las instituciones, que haya institucionalidad en, en, en cada uno de los sectores que tiene la República Dominicana, el sector judicial, el sector político, el sector, el, sector, el, el poder ejecutivo. O sea, que, que seamos... Eh, cuando lleguemos a ese momento, entonces sí el régimen de consecuencias será 100%, pero tenemos que empezar, tenemos que empezar, porque no poder, las naciones no pueden crecer a un ritmo que lo estamos haciendo, al ritmo de que todo es todo, nada es nada y nada tiene, y nada, y nada en, en este país tiene pago por, su, por lo que hace, sino cada cual hace su lesión al Estado su lesión al pueblo y queda enriquecido, queda enarbolado y en menos de cinco años queda olvidado y ese individuo, ese ciudadano es uno común y corriente. No, no común y corriente, común y corriente somos Víctor y yo, con un poder económico grande, capaz de eh, ser eh, un ciudadano de gran categoría en la República Dominicana. Yo creo que eh, debemos avanzar en ese sentido y el régimen de consecuencia debemos de empezar a practicar Muy bien. Eh, finalmente, yo quiero referirme en serio a la información que se dio a conocer en el día de ayer y que diversos sectores de la sociedad dominicana nos han criticado, cual eh, también nosotros de alguna manera pues queremos unirnos a este cuestionamiento que se ha estado haciendo y es con respecto a que han sido excluidos o van a ser excluidos eh, eh, Inmigrantes que se encuentran en el país en cuanto a la vacunación eh, que se tiene previsto llevar a cabo cuando comiencen a llegar los primeros lotes de vacuna a la República Dominicana. Porque yo entiendo que podría ser hasta inhumano, porque usted eh, en, enmarcarse en una campaña de vacunación en la geografía nacional y excluir a los ciudadanos que se encuentran, a las personas, los seres humanos que se encuentran residiendo en el país de manera ilegal y no vacunarlo, yo creo que eh, desde mi punto de vista sería algo hasta inhumano, que atenta contra los derechos humanos. De manera que yo, ojalá, que yo espero que este tipo de, de, de acción pueda rectific puedan rectificar las autoridades, aunque vimos que el presidente en las declaraciones que dio, pues, iba a acudir a la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de que sean este, sea esta tal vez la que suministre la cantidad de dosis de vacuna los inmigrantes que se encuentran recibiendo de manera ilegal en la República Dominicana. Entiendo que, insisto, podría ser esto un gesto eh, de poco humanismo, pues tú involucrarte en una campaña de vacunación y dejar las personas. Por ejemplo, en este caso, somos yeah. inmigrantes más comunes que tenemos en la República Dominicana, en el caso de los venezolanos, los haitianos, y otras comunidades que tenemos aquí en el país, muchos, de manera ilegal. O sea, que yo, ojalá que esta, esto se le pueda buscar una solución y de hacer la solicitud ante la Organización Mundial de la Salud de no tener previsto primero lotes lote que vayan a llegar al país, pues de llegar, que llegaran eh, de manera simultánea para que estos, estos, estos eh, extranjeros que, que están en el país de manera ilegal, pues no se queden sin vacunar. Porque creo que esto sería un gesto... Eh, ...no muy humano por parte de nuestras autoridades... ...independientemente porque tenemos ah, que ver otro espejo... ...por ejemplo, van a, a hacer lo mismo los Estados Unidos de Norteamérica... ...u otros países en el mundo donde existen cantidades eh, significativas... ...de dominicanos que están recibiendo de manera ilegal... ...harán esos Estados, esos países lo mismo... ...entonces tenemos que verlo en ese espejo... Sí, independientemente del costo que pueda... Te, te, te, ...te voy a hablar como país. médico... ...te voy a hablar como médico... Eh, en el caso de, de lo que estamos viendo una pandemia, es una torpeza, eso es eh, una falta de, de conocimiento científico y de conocimiento de la pandemia, entonces, porque se supone, eh, quiere decir que los que no vacunemos y contraigan la infección, ¿para qué el fin de la vacuna? Lo primero, ¿para qué el fin de la vacuna? Para parar el cese de la infección claro. del de coronavirus y es eh, darle fin al estado de pandemia que vive el mundo actualmente. Ahora bien, entonces, al que usted no vacunó no va a contaminar, al, no va a contaminar y va a permanecer el virus en, en la República Dominicana. Claro que sí. Deben vacunarse. Lo que pasa es que como todos los países han ido, Estados Unidos tiene su etapa, vacunó a los médicos, vacunó el personal eh, de, de, de salud, va a vacunar ahora el personal de alto riesgo. Entonces, para sí mismo es el orden que debemos, porque copiamos siempre lo malo, los pantalones abajo. ¿Sale? La no vaina, hacer... de embol, pero ¿Sí? no copiamos lo bueno no hacer los sí. sería de, de, de, de no, no no te lo voy a hablar como científico como, como como médico es que si para tú para la, la epidemia tú tienes que eliminar el virus y como tú eliminas el virus in, con crear eh, inmunidad en toda la población porque si no si tú no si tenemos dos millones o un millón de, de, de dos millones de, de, de, de documentados en el país y tú no lo vacunas, ¿cuándo tú vas a eliminar el virus? Dime, ¿cuándo lo ven a eliminar el virus del país? Cuando tú tienes más de 3 millones de gente polulando por ahí, llevando el virus a, todo, a, todas las, a todas las áreas. Precisamente... Dime, ¿cuándo tú lo vas a sacar? Precisamente ¿sabes? por eso, eso ha sido... Eso, no, eso es imposible. Si usted quiere eliminar sí, el virus, usted tiene que vacunar a todo el mundo. Por eso ha sido el cuestionamiento que han hecho diversos sectores a la... Que las autoridades a y, bueno, y no es porque yo estoy con los haitianos, que yo estoy con los venezolanos, no, no, no, es que yo estoy con la, con la ciudadanía, o sea, nuestro no, no. país quiere eliminar el virus, tiene que vacunar a todos, ¿no? ¿Tú crees Pero que todo Unidos va a dejar a la mitad de la población sin vacunar? Es una parte, vámonos con la parte humana, es una parte humana, sí, si no es olvidarte de todo lo otro. Finalmente, ser el presidente de la República, Luis Abinader Corona, hablará al país el próximo lunes durante una hora. Vamos a ver si dentro de esa locución pues, va a tocar el tema sobre sí, la vacunación de, esto, para de para los documentados. Hay para irnos, para que, lo que aquellos que han, eh, de una forma u otra, han acabado el, la, la vacunación masiva a nivel mundial para, para, este, para eliminar este virus, con solamente anunciar la existencia de más de tres vacunas en el país, en el mundo, el mundo comenzó a moverse económicamente, solamente con eso. ¿tú quieres que la economía mundial se va a